¿Cómo? A buscar figuras, banda, ya que queremos empezar a este hobby del coleccionismo. Y pues, tristemente no encontramos nada. No hay muchas figuras de Marvel Legends. Yo, pues, no sé con qué empezar, así que, pues, venía a verlo, ¿no? pero, pues, no hay mucha variedad. No están las nuevas figuras de Bandai de Dragon Ball. No hay las nuevas figuras vintage de Spider-Man. No hay nada. Puras Hot Wheels y, pues... Si sí me gustan, pero pues quiero empezar, como me, siempre me han gustado más las figuras, pues quiero empezar con figuras, banda. Pero, pues, tristemente nos venimos con las manos vacías. Solamente encontré estas. A ver, ahí, agárramela. A ver Solamente encontramos estas de Dragon Ball Z, sorpresa. Y de luego esponja que me llamaron la atención a la hora de pagar. Palomitas. Con la vida mía. Okay. Queríamos queríamos ver la nueva película de Spider-Man, Home and Home, pero nos falta mi hermano si nos quedamos ahorita es posible que mi hermano se agüite por, por no traerlo a la función, así que yo prometemos a ver la película otro día, igual las figuras, ¿qué es llámame? igual las figuras no tan lejos. Igual las figuras, vamos a ir a buscar a otro sitio a ver qué tal está, están los precios. Después ah. pues tenemos... Ahora Hola, el de De Boba Esponja. Ahí se ven. Y de Dragon Ball. Ahorita vamos a ver qué nos sale. Compramos palomitas. Vamos a estar subiendo de todo al canal. Comprando figuras. Yendo de turismo a los tianguis, a chacharear, a ver qué nos encontramos. Pues ahorita vamos a llegar a, a abrir estos nuestros accesorios que compramos de Nova Esponja y de Dragon Ball. Palomitas. Afortunadamente, banda, vivimos aquí solamente a un par de metros de Guadalmán con lo que no fue una caminata extensa. Ir a buscar nuestra prima, primera figura. Les comento anteriormente, no hay figura, no hay nada. Como es de nuestros primeros videos yendo de cacería Bueno, de mis primeros videos yendo de cacería, pues me, ahí nos dio un poquito de pena Entrar al principio a grabar a la tienda Solamente había algunas figuras de Spider-Man Owen Home. En una escala como de 6 centímetros que, pues, Están algo chidas, pero no me gustaron del todo cuánto ¿Eh? no, no. Yeah, no. right. right Thank ¿eh? vale ¿eh? ¿A cuánto van los planes? ¿Cuáles? ¿Cómo van estos? ¿A 13? ¿Qué demonios? ¿Cómo llaman los planes? Gracias? gracias. Hay que venir, van códigos anónimos. Ahí. Vamos a ver si nos dan, si vamos a ver eso en lo que queda. ¿No No, no. Ya no alcanzamos a llegar a la posada. Buenas noches. Buenas noches. No alcanzamos a llegar a la posada, anda. No dulces, no, dulce, no figuras. ¿Vamos a fumar, más, ¿Vamos a fumar más, güey? Ya sabía mi café, Fran y ¿Mm? vamos no? ¿Sí? ah, pues, a ¿Cuál es el siguiente? a ¿Qué más? ¿Qué más? Ya me, llamo y ya me, ya mira vamos no, no a ver qué tal me, ya que ya haciendo ya que que me, ya me, ya me, Ahorita la vía acaba de llegar, ahorita viene. Eh? Vamos a abrir nuestra... Ayúdame. Ay, no dame a Va a si no Va si Va a a... no a nada a... Va a a abrirnos a a nada, Huevo sí, Sorpresa de Dragon Ball. ¿Sí se ve, también. Que no se le me mete. No me se mucho que está ...estamos bien, se está así el Es que no quiere ir, se puso azul? Ah, ya. ¿Qué pasa, Que Estoy grabando ya, sí, está bien mi mamá. Que no va a venir. Que sí, me va a traicionar. Sí. a hacer? se puede abandonar uh -huh. por él es el motivo que no nos quedamos a ver la el spider man ho otro día iremos no oh, miren son como figuritas de dragon ball doradas ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho viene el ho ho Parece que sí es Gohan, man. vamos a hermano. Miren, son figuritas doradas de Dragon Ball. Vamos a ver. ¿Cuánto? ¿22 pesos por 2 dólares, mana. 2 dólares. Y aquí, pues, aparece si sí si nos salió Gohan. En esta versión que es de Contra Cell. Quería que fueran a color, pero pues, igual están... Parece que tenemos algunas de color. Dice... Figura amable ahí hasta que brillan a las que daban... Están geniales, ¿no? Para empezar la colección. Por dos dólares me parece que están geniales. Tenemos el caramelo. Y una bonita figura. ¿Sí ¿Se la voy ya que mandan en Walmart todo todo lo que salen cosas sonadas. y qué es lo otro pequeño como una especie de, de crema de dulce tipo doalín qué venía lo no importante es el contenido. Vamos a ver que nos regalan este por también igual 2 dólares. Al parecer, más anima arenita. Estos sí me gustan un poco más porque tienen color y están muy detallados. Chequense, son genial para empezar una colección. Arenita, vamos a armar la banda para que chequen. Ahorita también vamos a armar algo para que chequen cómo quedan. Tenemos su colita, muy No, se nos cayó una pieza. No mames, yo piso? caí adentro. Güey. Chiquita, tenemos la colita de ¿sí? arenita. Chiquita, ¿qué es Ah, ¿a ¿Usted uh -huh. qué Nuestra es figura de arenita está genial, muy detallada. Me gusta, está genial. Ahí ¿Vamos a comprar otro? dos por otro, María ¿En la No, no, no. ¿Otro qué? ¿Quién cuidar la bici, güey? No, ya yo siempre la dejo ahí, ahí por el... <risa> ¿Neta? Vamos, hermanos, la figura de Goku. Perdón, la Tiene muchas piezas. Vamos a figura de Grandmond y bueno, no te mueves mucho porque se va a pasar ahí estamos movido. Bien, Bien chicas. Están chiquitas, Están uh -huh. está genial, tienen un poco de articulación. Bien. Le vamos a poner nuestro rostro, Ojan. Varos. Me parece que no es para poner para pasar la conexión. No hay nada de variedad. Es lo que comenta acá. ¿Cuánto cuesta? 400 baros. Estaban unas de Marvel Legends de, de la nueva película de Eterna. No. ¿Tú? ¿Tú? Me habían dicho yo así que. Y así es como quedan las figuras de Gohan. Está muy jefa Me gusta. Me vi a Yo la quiero. ¿Sí? Sí. ¿Y tú te quedas arenita? ¿Voy por otros dos? Nunca. Nunca. ¿Nunca? Así es que vamos a seguir comprando esta línea de de modelitos van ¿vale? de una espeja que pareció que tiene que ir señales para empezar la colección pero la colección la colección en sí va a ser la de la... quiero checar van a ver cuál va más barata vale? porque pues, uno va empezando en esto no tenemos dinero así que vamos a empezar una colección quiero ver cuánto valen las eh, spider spiderman vintage después las la colección. Nos vemos en un nuevo video. Vamos a estar subiendo contenido de todo, chachareando. Danny, Mr. Face. Mientras tanto, pues, no tenemos una buena cámara. Estamos jugando con el celular. Espero pronto ya van a salir con cámara y le van a comer. ¿Ese está tapando El <tose> Raza. <tose> Chicos, suscríbanse y like. Porque okay. si no, no tengo contenido. Tenemos 500 suscriptores, 400 y tantos por ahí. Esperemos que esto crezca. Tenemos algo que este es muy chido. Uh -huh. Ya está. Teniendo... Uh -huh. ¿Está mm -hmm. mm -hmm. <coughs> bien?